No puedes obligar a nadie a cambiar. Las personas actúan como quieren y pierden a quienes quieren. Hola amigos, bienvenidos a Vlifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal. Sinceramente yo sé que es complicada toda esta cuestión que les estoy conversando. Pero no te preocupes, ya verás que todo va a mejorar. Lo que sí les quiero pedir es que por favor se queden hasta el final de este video, ya que les tengo una pequeña sorpresilla, así que pónganse unos audífonos, cierren los ojos y conéctense con mi voz, que esto apenas comienza. veces la compañía no es la que siempre esperamos es por eso que inconscientemente queremos que esa persona cambie sus rasgos para que actúen de la manera en que nosotros queremos ese es un poder que ninguna persona tiene ni tendrá ya que cada uno de nosotros vemos la vida de un modo distinto tratar de cambiar a una persona puede hablar mucho de ti si quieres que cambie, es porque no te sientes cómodo con su compañía y esperas más de ella, él. Muchos actúan como quieren. Algunos lo hacen de forma buena y otros de mala. En el segundo caso, las actitudes negativas pueden hacer que pierdas amistades hasta la relación cercana con tu familia. Siempre debes tener en cuenta que existen relaciones que pueden ser dañinas y que es mejor mantenerlas alejadas de tu vida. No te consideres nunca el compañero ideal, porque tú también tienes tus errores. Trata de encontrar el modo de cambiar de buena forma para que las personas a tu alrededor no se sientan incómodas con tu presencia. Un ejemplo de esta situación es un matrimonio. Cuando te casas, aceptas cada uno de los defectos y virtudes de tu pareja. No obstante, esto no quiere decir que debas aceptar que nunca las cosas que está haciendo mal. Hay muchas historias de desamor. que hacen que tu pareja simplemente cambie créeme que esta es una de ellas si tienes una pareja que creas que debe cambiar no le insistas pero si quieres puedes mostrarle esto que te voy a mostrar a continuación un chico recién casado ha decidido empezar una nueva vida lejos de su familia solo porque su mujer así lo quiso la chica luego del matrimonio comenzó a tomar actitudes que él nunca había notado durante su noviazgo ella controlaba su hora de llegada las conversaciones por teléfono e incluso comenzó a llamar a su trabajo para asegurarse que estaba ahí el chico ya molesto por la situación Tuvo una larga conversación con su esposa, donde quedó prometido que nunca más iba a suceder. Todo iba bien hasta que seis meses después se repite el patrón. El chico se dio cuenta de que eso no era lo que necesitaba en su vida. Él necesitaba que creyeran en él y que lo apoyaran en todo momento. No alguien que no pudiera controlar sus celos decidió separarse de ella, porque comprendió que por más que intentara, él nunca podría cambiarla. Como lo ves, esta es una situación más común de lo que crees. Muchas parejas terminan separadas, porque ambos quieren moldear en cada uno sus propios estereotipos y no valoran su autenticidad. Las personas con malas actitudes no tienden a cambiar y en cambio se molestan cuando les dan críticas constructivas. No seas ese tipo de personas. Siempre sé abierto ante los comentarios positivos de los demás y trata de mejorar. ¿Y si estás pasando una situación similar a la del chico? Es momento de que dejes esa relación en el pasado y comiences a buscar una en donde te valoren y no intenten convertirte en otra persona diferente. Las relaciones maduras generalmente no pasan por este tipo de situación, ya que saben qué es lo que quieren y no están para juegos. Este problema se puede ver en las relaciones adolescentes, en donde ninguno de los dos está preparado. También en las amistades. Esto pasa. Se supone que cuando tienes un mejor amigo, este te querrá a pesar de todos sus defectos. Si no es así, debes estar seguro de que no es una amistad de verdad. las personas no cambian de la noche a la mañana y es por eso que debes tener paciencia si te prometieron que lo habían o bien lo harían para eliminar su mal comportamiento sin embargo no debes quedarte toda la vida esperando que algo bueno salga puede pasar toda tu vida y aún no ver resultados positivos si eso es lo que pasa es mejor que te replantees la relación que tienes Nunca es bueno que otra persona te menosprecie, ni mucho menos que quiera manipularte a tu antojo. Las personas que más valen son aquellas que son ellas mismas y que no esperan la aprobación de los demás para desenvolverse ante la sociedad. Sé buena persona a pesar de las malas críticas de los demás. Nunca pierdas el valor de la empatía y muéstrale a los demás que es posible cambiar para un bien cuando tienes aspectos desagradables en tu personalidad para lograr eso debes aceptar que los tienes desde un principio por el contrario nunca lo conseguirás si eres una persona que dice malos comentarios de otro en cada momento Tómate un respiro y piensa en cómo eso le podría afectar a la persona que se lo estás diciendo. No todos tienen una autoestima alta, ni mucho menos un nivel de confianza fuerte. Con cada palabra que digas, puedes estar hiriendo sus sentimientos. En lugar de eso, dile un cumplido. O si no tienes nada bueno que decir, mantente callado y regala una sonrisa. Verdadera. Sabemos que es cierto empezar con esta terapia de autocontrol, pero sus resultados son bastante buenos. Podrás atraer gente importante a tu vida, como abrir nuevos caminos en el ámbito laboral y educativo. Siendo respetuoso, te ganarás la admiración de los demás y te sentirás bien contigo mismo. No busques ser una posible pareja con una lista de características y cualidades en la mano. Algunas veces lo inesperado y lo que te reta es lo que realmente te gusta y puede que aún no lo sepas. Aunque ya te lo comentamos, nunca dejes de ser tú para complacer a tu pareja. Aléjate de las personas que quieran manipularte a su antojo y te obliguen a hacer cosas que no quieres hacer. Nada bueno obtendrás de estas relaciones y es posible que termines con el corazón roto. no obligues a cambiar, no existe nadie con ese poder, acepta tal y como son, o considera darles críticas constructivas, para que mejore su carácter con tu ayuda, trabajando juntos todo es posible, yo soy Ricardo Niño y yo me despido, hasta la próxima.